Quiero dar una importante información al conmemorarse durante todo este mes de marzo. El honor a las mujeres dominicanas, la Cooperativa La Unión, reconoció a 12 distinguidas damas de la región nordeste del país. La actividad se llevó a cabo en el parqueo de la entidad de crediticia y de servicios. Fue encabezada por el presidente de la y la gerente general de COP Unión, los señores Plinio Báez y Yuder Jiménez, así como la gobernadora de la provincia, Hermanas Mirabal, y la alcaldesa de Salcedo Lice, Nicasio y también María Mercedes Ortiz Mecho, como todas la conocen a la alcaldesa. Al dirigirse al representante Plinio Váez, presidente de la institución, dijo que los reconocimientos dados a estas doce damas vienen de forma de lo que es el esfuerzo de comunión para resaltar el valor y el coraje que tiene estas 12 mujeres nordestanas. Precisamente precisó que tal y como lo dice el Papa Francisco, mujeres transforman los problemas en oportunidades de renacimiento y crecimiento que tienden a contribuir con el desarrollo integral de los diversos sectores en donde éstas se desenvuelven. De su lado, la gerente general, Yudel Cajimé, expresó su satisfacción por los reconocimientos otorgados a las damas escogidas al tiempo que dijo que, al enaltecer estas mujeres, reconocen también el esfuerzo y la perseverancia de las mujeres dominicanas en sentido general. Importante reconocimiento que hace Co Unión a 12 mujeres destacadas, esas mujeres que resaltan y ponen en alto la dominicanidad con la esencia y el valor que llevan a cabo lo que es su compromiso cada día. Importante reconocimiento de co Unión a estas 12 mujeres destacadas de esta importante zona de la geografía nacional, pero que COUNIÓN reconoce en estas 12 mujeres a todas las mujeres de la República Dominicana. Importante reconocimiento, claro que sí.